Buenas, buenas, sean muy bienvenidos a un nuevo ciclo de Al Día del Informativo de la Televisión Universitaria, compartiendo este año con Jorge Castro, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? <risas> Buenos días, bienvenidos a este ciclo, aquí estamos sí, para eh, compartir cada mañana, disfrutar este encuentro, ir charlando un poco acerca de lo que va surgiendo en la Universidad Nacional de Misiones. Sí, y muchas informaciones tenemos de, del ámbito universitario y también social que tiene que ver con la universidad, porque hay muchas conexiones, muchos convenios, así que bueno, vamos a ir desarrollando en este día todo lo que tenemos preparado para hoy. Vamos a ir desmenuzando también lo que ha sido eh, la presencia de las autoridades nacionales en la inauguración del módulo de Farmacia y Bioquímica en el predio del Parque de la Salud, un hecho histórico, un hito histórico para la Universidad Nacional de Misiones. Es la primera vez que un Presidente de la Nación en ejercicio de sus funciones visita la Universidad. Les vamos a ir contando todo acerca de este tema con la rectora, con el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación y además tenemos eh, muchos temas a nivel local que vamos uh -huh. a abordar sí, hoy sí, sí. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida todo el desarrollo de esto. Bueno y seguimos al día aquí por UNAM Transmedia, la Televisión Universitaria Misionera y como lo adelantábamos con Florencia Galarza, vamos a hablar eh, en primer término de la cuestión vinculada con los servicios que brinda la Universidad Nacional de Misiones a los alumnos. Saben ustedes que la universidad además de brindar el servicio educativo también brinda un importante servicio de contención en distintas áreas acompañamiento desde lo pedagógico lo humanístico pero también en la cuestión que tiene que ver con el acompañamiento económico gestionando en este caso becas y precisamente sobre la cuestión de becas vamos a arrancar la charla con Alexis Jansen que es el secretario de asuntos estudiantiles de la universidad nacional de misiones a quien ya lo saludamos bienvenido Alexis ¿Qué tal ¿Cómo estás muy bien muy bien eh, muchas gracias por, por la participación. Así como vos mencionabas, eh, cada inicio de año se empiezan a tramitar becas nacionales. Eh, están las becas Manuel del Grano, que son para carreras estratégicas, que, se consi que la nación considera estratégica para el desarrollo socioproductivo, ¿no es cierto? Y después tenemos las Progresar, que integran todas las demás carreras del sistema universitario. Nosotros particularmente desde febrero venimos trabajando con las becas Manuel del Grano. Hemos incorporado algunas carreras en solicitudes que hicieron las facultades. Eh, normalmente siempre se tuvo muchas carreras de ingeniería, de la Facultad de Ciencias Forestales y de SACTAS, pero ahora pudimos incorporar una de, de la Facultad de Arte, que es Diseño Industrial. Y bueno, estamos tratando de tramitar eh, la de Arquitectura, que es la nueva carrera que, que tienen ellos. Eh, la beca Manuel de Grano estuvieron abiertas las inscripciones ya para alumnos que tenían la beca, eh, reinscripto lo, lo llaman, se cerraron las inscripciones ahora y ahora se iniciaron las inscripciones para alumnos nuevos que se quieran inscribir a las uh -huh. becas. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este servicio de becas? En la parte económica no tienen que superar eh, la suma de, del grupo familiar, no tiene que superar el monto de tres salarios mínimo vital y móvil. Y bueno, una de las condiciones principales era que, que, que sea de las carreras que dicen que son prioritarias, el alumno puede entrar a la página de las becas Manuel Belgrano, ir a la parte donde está la Universidad Nacional de Misiones y ahí puede corroborar si está o no la carrera que, que está estudiando. Y después está la parte académica, ¿no es cierto? Eh, que bueno, si es nuevo, eh, no, no se evalúa, eh, así que ahora están inscribiéndose chicos que, que, que se van a inscribir por primera vez, digamos. Bueno, después lo que tiene esto es que tiene un cupo, que son 36.000 becas a nivel nacional. Entonces, bueno, por ahí el chico cumple, pero por orden de prioridad, porque se tiene en cuenta la paridad de género, se tiene en cuenta el ingreso, se tiene en cuenta la zona, porque lo que se trata de hacer con esto es que haya las mismas cantidades en las diferentes partes de, uh -huh. de Argentina y no se concentre todo en Buenos Aires. ¿Cuánto por mes recibe un beneficiario de estas becas? Eh? Ahora se aumentó la beca y está en 57.134 uh -huh. pesos por, mensuales, eh, y bueno, lo que tiene esta beca, que cada año se va actualizando de acuerdo al, al ingreso que tiene un, un docente, digamos, de, de la universidad. Uh -huh. Además de estas becas del grano, ¿cuáles son las otras líneas de becas que tiene la universidad? Está las becas Progresar, uh -huh. que son abiertas para todos, que ahora el primero de marzo van a empezar las inscripciones. Así que bueno, eso también cualquier alumno se puede inscribir. Los requisitos son similares, eh, lo que sí no tiene un cupo. Así que bueno, ahí andábamos en los 9.000 becarios el año pasado. En la, en la Manuel Belgrano tuvimos 1.300 y poco, eh, así que, bueno, tienen que estar atentos nomás y inscribirse. ¿Cuál es la incidencia, digamos, en la vida educativa, en la vida académica de un alumno o una alumna, el hecho de recibir, digamos, esto que gestiona la universidad, esta beca? Y hay muchos chicos de que lo que hace eso es que, por ejemplo, puedan empezar a alquilarse. Eh, uno que tiene una beca Manuel Belgrano quizás te deja el albergue para ir a alquilarse. Entonces, bueno, empieza a vivir, a vivir solo, eh, empieza a estudiar solo, o se compra una computadora. Eh, yo escuché muchos casos de que cuando Corán el Progresar juntaban, se compraron una computadora. Entonces, son todas herramientas, digamos, de la parte académica que le ayuda al alumno. Además, digamos que siempre lo que nosotros pensamos en, en la universidad es que hay chicos que tienen bajos recursos y que vos estás pensando, digamos, eh, cómo vas a hacer para llegar a fin de mes, qué vas a comer. Quizás el que no tiene ese problema, eh, claro, estudia tranquilo, porque sabe que llega al mediodía, va, se compra una comida hecha. En, en cambio, por ahí el chico que, que no tiene recursos, digamos, tiene que estar pensando todo el tiempo en eso. Y también la calidad alimenticia, no, por claro. ahí, no es la misma. Te permite otra organización en la vida diaria. Académica? Claro, tal cual. Ajá. Y eso que decías también es muy importante, ¿no? Porque... ¿Libera una plaza de albergue, por ejemplo, para sí. un chico que por ahí no tiene acceso a la beca, pero que quiere venir a estudiar? ¿o quiere? A nosotros, indirectamente, nos ayuda un montón de cosas, porque si empezás a sumar, bueno, hace, no sé, 9 mil por los montos de las becas, más la beca Manuel Legrano, es mucha la plata que ingresa por un lado a la provincia que va. El estudiante compra en el kiosquito. Ah. Vuelve a circular acá nomás la plata. Exactamente, para. y por otro lado, nosotros no, nos reducen, qué sé yo, en comedor, en albergues, así que bueno. Eh, es importante no solo para la universidad sino para en general el, el lugar mismo. O sea, entre todas las becas tenemos más de 10.000 estudiantes abarcados con esto. Exactamente. Ajá. Bueno, eh, a propósito de, de, de bueno, la demanda que se va produciendo a esta altura del año digamos con los ingresos, con el, el, el origen, el inicio del, del año académico ¿Cómo está la cuestión de los albergues ¿Hay mucha demanda? ¿Cuántas plazas disponibles hay? Nosotros principalmente acá en, en Posadas y particularmente te hablo de los albergues que tenemos a cargo, que son los que están acá, acá en el campus, tuvimos menos demanda que, que el año, los años anteriores. Nosotros andamos por los 72 chicos que ya ingresaron y tenemos solicitud que llegaron a 105 ahora. Uh -huh. eh, en otros años nosotros teníamos 120 solicitudes en diciembre nomás. Tenemos 330 chicos ahora, que bueno, se va a ver las condiciones, si continúan o no, por lo tanto todavía tenemos plaza para incorporar estudiantes acá. Claro. Por ahí la facultad de, las facultades que, que tienen también sus albergues acá, como humanidades exactas, nos estaban diciendo que ellos ya, ya están el, con el cupo listo. Pero Noverá, por ejemplo, tiene problemas de albergues. Bueno, se incorporó la carrera de arquitectura y eso hace que, que haya más demanda también. Eh, y en El Dorado eh, dijeron que están bien. ¿Con los municipios también están trabajando eh, municipios que por ahí tienen sus albergues? Sí, nosotros trabajamos articuladamente con ellos, eh, acá con, con los albergues de acá uh -huh. y con los albergues que ellos tienen también. Así que... claro. Bueno, eh, otra expectativa también que se generó y que tuvo la, la universidad una acción muy oportuna fue la cuestión del comedor. ¿Mm? Antes incluso que, ni bien ya cuando empezó todo el movimiento universitario, se activó el comedor Néstor Kirchner ahí en el barrio Palomar. Sí, nosotros... Históricamente, digamos, uh -huh. las primeras dos semanas que empiezan las actividades de los no docentes, ocupamos para, para poner en condiciones, ¿no es cierto?, porque después no para el comedor. Así que, bueno, se estuvo trabajando esas dos semanas y el 22 se inició el servicio de, de almuerzo y ahora hoy, el lunes, empieza el servicio de cena. Uh -huh. Por ahí las otras facultades, en Oberá empezó antes, el 8, Apóstoles empezó el mismo día y en Forestales inician, hoy inician. Claro. ¿Cuántos, ¿Cuántos beneficiarios hay en total en el, en el servicio de comedores, aproximadamente? Nosotros, nosotros el año pasado llegamos a contabilizar un poco más de 4.200. Antes se llevó a 5.000 bandejas diarias, eh, el año pasado andaba en 4.200. Bien, Alexis Janssen, Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Misiones, aquí con nosotros hablando acerca de todas estas cuestiones que hacen a el acompañamiento de nuestra institución a los estudiantes, más allá de brindarles la calidad académica, también la contención en lo que tiene que ver con becas, albergue y comedor. de regreso aquí en Al Día, el informativo de la televisión universitaria y vamos a hablar ahora de algo que eh, se inauguró la semana pasada con la presencia del presidente, lo decíamos en la apertura, eh, la primera vez que el president, un presidente en, en sus funciones viene a visitar la Universidad Nacional de Misiones y eh, fue en el marco de la inauguración de la ampliación del módulo de bioquímica y farmacia que eh, ha sido un, un pedido de mucho tiempo justamente para dar un espacio al desarrollo de la ciencia, además eh, formación eh, científico-tecnológica. Así que para hablar sobre este tema vamos a charlar con la doctora Margarita Laseski. Ella es directora del Instituto de Ciencias de la Salud de Misiones eh, y bueno, vamos a, a enterarnos un poquito de qué se trata esto. ¿Cómo estás Margarita? Hola, qué tal, buen día. Gracias por la invitación y bueno, eh, realmente para nosotros como, como carrera de bioquímica y de farmacia es un progreso muy importante contar con esta ampliación, este nuevo edificio, ya que nos permite fortalecer sobre todo nuestras actividades de docencia, investigación, formación de recursos humanos. Así que realmente estamos muy contentos. ¿Y qué significa este laboratorio, eh, Instituto de Ciencias de la Salud? Eh, ¿Cuál van a ser las, las líneas de investigación que se van a desarrollar? Bueno, el Instituto de Ciencias de la Salud de Misiones se aprobó por el Consejo directivo de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales en noviembre del año pasado. En diciembre fuimos nosotros, un grupo de docentes que está justamente vinculados al área de la salud, designados para poner en marcha las actividades del instituto como tal, porque bueno, las actividades de investigación ya se vienen realizando desde el propio inicio de la creación de las carreras de, que están vinculadas al área de la salud, que no son solamente bioquímica y farmacia, claro. sino también enfermería, licenciatura en genética, el, profesor, el profesorado en biología, o sea, son muchas carreras que por ahí abordan temáticas que están vinculadas al área de la salud. Uh -huh. Y sobre todo, bueno, vinculado a esto también, eh, los proyectos que se desarrollan están eh, relacionados con lo que tiene que ver con enfermedades de tipo infecciosas, no infecciosas. Tenemos también proyectos que eh, trabajan sobre la temática de enfermedades cardiovasculares, uh -huh. eh, atención de pacientes enfermos, eh, curación de heridas crónicas, o sea, todo, todo tipo de, de investigaciones que tienen que ver con el área de la salud, con las ciencias asociadas al área de la salud uh -huh. y que sobre todo eh, se intenta, siempre se ha intentado y eso es lo que va a mantener el, el perfil del instituto, va a seguir manteniendo que sean eh, investigaciones que atiendan a la demanda local. Uh -huh. Claro, eh, además es, es un, un pedido también desde de mucho tiempo investigar sobre cuestiones que pasan aquí, que pasan en la región, digo, atender a, a lo, no tanto investigaciones que por ahí no tienen impacto regional o social, ¿no? Sí, justamente, siempre el enfoque nuestro como grupo de investigación es abordar ese tipo de, de investigaciones, uh -huh. tratando de atender a, esa, a ese tipo de demandas. Uh -huh. Bueno, para que el público entienda un poquito, estamos hablando del Instituto de Ciencias de la Salud, eh, que es, digamos, paralelo a esto de la ampliación del módulo de Bioquímica y Farmacia, ¿no? Es como son sí, dos cosas diferentes, es... pero que al mismo tiempo eh, son espacios para el desarrollo de la ciencia. Exactamente, el, el Instituto de Ciencia de la Salud va a funcionar Ajá. en principio justamente en el módulo de farmacia de bioquímica, uh -huh. así que hacer referencia a esta ampliación también va a fortalecer el, sí. el desarrollo del propio instituto. Uh -huh. ¿Y la idea cómo se gestó, cómo se inició para que se desarrolle este instituto? La idea surgió a partir de un grupo de docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Eh, dependiendo eh, de, del enfoque que tenía cada uno en sus temáticas de investigación, eh, comenzaron a trabajar eh, docentes de todas las carreras que te había mencionado, bioquímica, farmacia, enfermería, licenciatura en genética, y surge ante la necesidad justamente de contar con proyectos de investigación, de extensión, posgrados y formación de recursos humanos y no contar con una estructura institucional que permita de alguna forma hacer visible desde un punto de vista orgánico a estas actividades claro. y sobre todo constituirse en un órgano de gestión para la búsqueda de financiamiento, de mejoras, uh -huh. de convenios. Uh -huh. Bueno, y hablando de convenios, eh, ¿ya han firmado convenios con eh, institutos como Malbrán, eh, otros institutos ¿no? también a nivel provincial? Sí, este, contamos con eh, convenios firmados con el Instituto Malbrán, con laboratorios de la provincia eh, y también, por ejemplo, con, particularmente con el, el IPS, el laboratorio del Instituto Pro, eh, Provincial de Salud. Uh -huh. Eh, siempre referidos al área de la salud, justamente, ¿no? Siempre todo está vinculado a, a, a una temática que, bueno, no es muy puntual uh -huh. porque abordamos varias líneas de investigación, pero todo está relacionado al área de la salud. Uh -huh. Enfermedades endémicas, me comentabas, eh, por ejemplo, dengue, chikungunya, todas esas cuestiones. También están... tenemos una línea que trabaja en eso y tenemos otra línea que nos resulta sumamente importante uh -huh. porque... El año pasado se sancionó en Argentina la ley de, de prevención y uso correcto de antimicrobianos. Uh -huh. Entonces, una línea de investigación también se, se dedica a toda la parte de estudio de la resistencia y sobre todo, eh, particularmente, al estudio de bacterias multiresistentes. Uh -huh. También tenemos otros proyectos que se dedican a la parte de micosis endémicas. Así que realmente, bueno, está muy fortalecido en la en la multidisciplinaridad del instituto y en la, la, la diversidad también de, de, de temas que, que se trabajan, que uh -huh. se investigan. ¿Cuántos proyectos actualmente están integrando este instituto? De base, cuando se, se, se creó el instituto, sí. tenemos 17 proyectos de investigación, 8 proyectos de extensión y el cuerpo, el grupo de, de docentes eh, tiene más o menos contamos con 32 investigadores. Uh -huh. Así que una cantidad importante para comenzar y sí. bueno de ahí en más se va a expandir mucho más, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la idea. sí Bueno, ¿y cómo está conformada la estructura orgánica? Digo, ustedes eh, fueron seleccionados vos como directora, después hay, hay otras funciones también. Sí, el, y... fuimos designados por el, por el periodo de un año uh -huh. justamente para eh, que comience a funcionar el instituto y, y básicamente la estructura está, eh, está dada por una dirección, una codirección, una secretaría general y ocho áreas que justamente de alguna forma intentan eh, eh, marcar cuáles van a ser las líneas de investigación. Uh -huh. Eh, ¿Cuáles son esas? Eh, ¿Siempre va a ser por un año o es a, al principio esto? Nomás? Por un año nosotros Ajá. tenemos que, eh, de alguna forma, redactar el estatuto uh -huh. y eh, al año se llama una asamblea para elegir las autoridades que van a continuar. Eh, dependiendo del estatuto que, que redactemos, uh -huh. seguramente esas autoridades que ya van a ser electas por asamblea van a permanecer por un periodo de cuatro años y a partir de ahí se van a ir renovando periódicamente uh -huh. eh, por asamblea. Uh -huh. sí. ¿Y qué significa para ustedes, para los investigadores y para la Universidad en sí, contar con un instituto de, de, esta, de esta característica? Primero que nos da una identidad como investigadores del área de la salud uh -huh. y nos permite justamente tener una herramienta visible a través de la cual nosotros podamos gestionar todo tipo de de recursos, de sobre todo también hacer divulgación de nuestras actividades. Uh -huh. No es lo mismo hacerlo de forma individual, cada, cada proyecto por eh, separado, que hacerlo uh -huh. debajo de una estructura que nos identifica como, como investigadores. Uh -huh. Vos estás hace mucho tiempo ¿no? en, en, en la línea de investigación dentro de la UNAM. Desde que soy estudiante, así que... Desde el 90, en el 96 comencé ya como estudiante... Uh -huh. ...a participar como auxiliar de investigación. Uh -huh. ¿Y estás trabajando en, Aglo, en algo puntual ahora? ¿En alguna eh, investigación? En estamos puntual? trabajando... Bueno, mi área es la bacteriología... Uh -huh. ...así que estamos trabajando como proyectos... ...tenemos una línea que desarrolla biofertilizantes... Que en algún momento también hablamos... Sí. Eh, ...que está uh -huh. formulada a partir de bacterias endófitas... ...aisladas de plantas de yerba mate... ...y destinadas sobre todo a plantines de yerba mate... Uh -huh. Y otra línea de investigación que estudia justamente la parte de resistencia antimicrobiana. Así que bueno, es un nuevo espacio para el desarrollo de la ciencia, para dar mayor entidad a, la, a lo que se hace aquí sí, en la sí. universidad. Sí. Bueno, Margarita, muchísimas gracias por venir y, y bueno, muchos éxitos. En este bueno, gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer. Bueno, compartimos una pequeña pausa aquí en el día y ya seguimos con más. Justamente eh, respecto a lo que hablábamos en el bloque anterior sobre las prestaciones de estas nuevas instalaciones que se han habilitado en el módulo de Farmacia y Bioquímica de la UNAM, allí en el Parque de la Salud, vamos a compartir una charla que manteníamos junto a la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Borem, y el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Oscar Alpa. Hablamos con ellos de distintos temas, desde. Eh, la historia de lo que fue la habilitación de esa infraestructura que tiene eh, largos años, muchas negociaciones, mucho compromiso por parte de, la, de las autoridades de la Universidad Nacional de Misiones y también hablábamos acerca de esta cuestión que la tratábamos con Alexis Janssen al principio del programa, el acompañamiento con becas, concretamente las becas Belgrano y otros, eh, otros financiamientos como el caso del Progresar y cómo incide esto en la vida académica de la Universidad Nacional de misiones Es materializar la política universitaria que tiene este gobierno, por supuesto del Presidente de la Nación, nuestro Ministro de Educación, Jaime Persic, y que venimos trabajando con todas las universidades también, pensando eh, no solo en un buen presupuesto educativo como hubo para este año, sino en este caso las obras de infraestructura que empezaron en plena pandemia, o sea, la decisión y empezar a trabajar. Y bueno, hoy estamos... Eh, el Presidente justamente viene... Ayer estuvo inaugurando en San Martín, anteayer en Jaureche hoy estaremos acá en Posada y el miércoles estaremos en Tierra del Fuego. O sea, dime, eh, vemos que no es que la obra está centrada en un lado o en el otro, el viernes que viene estaremos en San Luis, con lo cual eh, para todas las universidades del país se eh, ha ido generando distintas obras, cada una ha ido priorizando cuáles han sido las necesidades. Realmente veníamos de, de una etapa anterior donde no ha habido obras, con lo cual ha habido una necesidad enorme. Y bueno, la verdad que pudimos avanzar, se pudo hacer, esto es una realidad. Ya tuvimos la suerte, hoy, en mi caso, que es la tercera vez que estoy acá recorriendo, lo fui viendo el avance de la obra y hoy estamos en esta inauguración. Y lo que siempre decimos, una, una política de Estado, un Estado nacional que refleja en las universidades el porvenir de la sociedad, de la comunidad, del compromiso que tiene cada universidad en cada lugar. Y, y bueno, y este compromiso se ve materializado, ya digo, hoy en esta inauguración. Seguimos viendo realmente en cada caso las necesidades que hay de, de, de las carreras, las necesidades, como hemos hecho todos los años, los planes de virtualización de la educación superior, Estamos ya previendo el que se llamamos el BES 4, o sea, esto significa cuatro años consecutivos pensando en que es necesaria la presencialidad, como todos lo vimos, pero también nos dejó una, una buena enseñanza a la pandemia de que hay cosas que la podemos virtualizar y que son fundamentales las dos. Y en eso estamos trabajando. Recién comentábamos con Alicia esto que también entre todas las universidades y, y la Secretaría y el Ministerio esta política de siete puntos que venimos hablando, de las carreras, de los trayectos formativos, no solo ir cambiando de a poquito nuestro sistema universitario, eh, en no pensar que solamente aquella carrera de cinco años y nada más, sino que nuestras carreras tienen tecnicaturas, tienen trayectos formativos, tienen eh, digamos, salida laboral en un año, en dos años, y eso es fundamental, y es fundamental en pensar en... en, en los tiempos de cursada también de los estudiantes, pensar en la investigación y pensar en la extensión. Así que creo que por ahí hemos cambiado de la mecánica de los grandes anuncios una sola vez a los anuncios de todos los días, ¿no? porque la verdad que es todos los días estar pensando y empezar trabajando, ya en los próximos meses iremos trabajando en los distintos programas de la Secretaría de Política. En una decisión creo que siempre es importante, porque a veces está esta idea... Lamentable de otros momentos que los presupuestos universitarios han sido magros o que a veces los salarios no alcanzaban. Eh, por supuesto, lamentablemente tenemos que andar corriendo detrás de la inflación y es algo que por supuesto sabemos que no queremos tener, pero se ha ido acompañando en eso el aumento salarial y también el presupuesto. Digamos, este año las universidades no solo han tenido un buen presupuesto que era el que había acordado, se había acordado en una reunión nacional, sino que también habíamos acordado que cualquier aumento paritario extra presupuestariamente se incremente y ya en enero se ha puesto mil millones de pesos extra presupuestarios para todos los incrementos salariales. Bueno, esa es la política digamos real de cada una de las cosas. ¿no? Esa política salarial que viene por fuera del presupuesto es lo que te da la tranquilidad y la garantía de tener un presupuesto y saber que esto no te va a afectar los recursos para los otros gastos que vienen, ¿no? Que no ocurría antes, porque esta es una política actual de este gobierno que, que acompaña, ¿no? Y bueno, y, a, y sumando lo que dice Oscar de las políticas, la agenda, porque la Secretaría de Políticas universitaria tiene una política, una agenda muy activa, y la UNAM siempre está acompañando, tenemos el programa de formación profesional que también anunciaron que va a haber continuidad, ahora estamos trabajando fuertemente en la alfabetización de adultos mayores, en una terminalidad de la secundaria de manera virtual, así que el equipo de, de, de, de la Secretaría General Académica de Educación a Distancia están a full con ese proyecto, es decir, que, la, que estamos siempre sumando y sumándonos a las propuestas del Ministerio y de la Secretaría con una política muy importante y que atienda a las necesidades y a la alfabetización y a la educación, porque creemos que la educación es, es el elemento más fundamental para el crecimiento y desarrollo, que eso permite también generar ciencia ¿no? y el desarrollo socioproductivo de nuestro país. Así que en eso estamos permanentemente acompañados y acompañando las políticas Permanentemente. Este proyecto tenía dos etapas. El terreno donó la provincia en 2013, se terminó de consolidar y transferir en el 2016, fue en la gestión de Gortari. Y en esa instancia, la facultad exacta, creo que estaba en la gestión de Kramer, se armó el proyecto ¿no? y se presentó y se licitó y se preajudicó y ahí quedamos en el gobierno de Macri. Y nos informaron, yo no estaba ahí como estaba Javier, pero Javier me contó, le informaron de que no había recursos para esa obra. Entonces esa obra cayó. Cuando ganamos las elecciones y subió Jimmy como secretario de Políticas Universitarias, él habló del proyecto de infraestructura. Entonces trajimos todos nuestros proyectos, pero en realidad el área de construcciones tuvo que arrastrar el proyecto porque estaba en otras condiciones. se Tuvieron que pagar nuevos estudios, de impacto ambiental, etcétera y la verdad que este, se, tra se trabajó la empresa que ha ganado el, el, el proyecto, la licitación, lo, lo cumplió en tiempo y forma y con la verdad con un padrón y estándares muy muy buenos y estamos felices, estamos felices por, por ese proyecto. 130 millones de pesos quedó con la red de precio precios, el presupuesto inicial fue de 90 millones y con la red de precio precios terminó en 130 millones de pesos. A su vez, gestionamos a buscar financiamiento para el equipamiento en los que nos asignaron 9 millones de pesos para comprar el inmobiliario para que pueda ser este, prontamente utilizado. O sea, eso también hay que destacar porque, porque este, son, muy, son muchos recursos como para que pueda ser utilizado inmediatamente. Si bien edificios uno, son cosas tan importantes, la universidad necesita tanto lo que hablamos, ¿no? De los docentes y también de la política con los estudiantes, con las becas, ¿no? Es decir. Eh, la fuerte inversión, de, la triplicación, de triplicado la, las becas Progresar y las becas que no existían, las Manuel Belgrano, que nuevamente ahora son 36.000 en todo el país. Y bueno, Misiones tiene... Tiene 1.300 becarios, becas Manuel Belgrano Progresar, que son carreras estratégicas, que tienen como un, una, un estipendio de más de 50.000 pesos por mes, lo que le permite garantizar preocuparse únicamente por los estudios y tiene más de 8.000 becas Progresar entre su comunidad educativa. Así que la verdad que el aporte que hace Nación para la educación superior es muy, muy importante. Bueno, de esta manera hablábamos con Oscar Alpa, el secretario de Políticas Universitarias de la Nación y con la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Boren. Los temas que abordaban justamente tienen que ver con esta cuestión vinculada con la infraestructura. La rectora hacía eh, un poco de historia de cómo, cómo surge este edificio que se habilitó recientemente, cómo fueron las negociaciones y también Oscar Alpa, el secretario de Políticas Universitarias, hablaba acerca de los desembolsos a la universidad, el acompañamiento en materia presupuestaria, la cuestión de las becas, también la rectora hacía mención a, a cuestiones que dan cierta tranquilidad en lo que hace a las cuestiones de gestión en lo que tiene que ver con la previsibilidad en los recursos. Esto es parte de lo que ha quedado de la visita de las autoridades nacionales aquí a la Universidad Nacional de Misiones. Compartimos una nueva pausa y ya volvemos al día. Estamos de regreso aquí en Al Día, el informativo de la televisión universitaria y vamos a hablar ahora acerca de una producción que surge de aquí de UNAM Transmedia y que se está emitiendo a través de la señal infantil del Estado Argentino, Paca Paca. Algo muy interesante, la verdad, porque implica un mayor trabajo, un eh, acercamiento a lo que es la televisión a nivel país, a nivel nacional. Y vamos a hablar ahora sobre eh, este tema con eh, Jerónimo Cavazzi, que es el, fue el director de la, ...del capítulo que ha salido a través de Paca Paca... ...que se trata de una serie de 26 capítulos... ...y uno de ellos integra la Universidad Nacional de Misiones... ...así que bueno, para contarnos un poquito más... ...está con nosotros Jero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Flor por la invitación. Bueno, Muchas Manos en el Plato se llama este, este capítulo... Así ...esta es. serie en realidad. Así es, Muchas Manos en el Plato es una serie federal... Uh -huh. eh, ...que tiene 26 capítulos, en este momento se están... Eh, se, ...comenzaron a emitirse 10... ...y en una segunda tanda salen los, los demás... Eh, ...la serie es una producción del canal Paca uh -huh. ...y bueno es una coproducción entre Paca ...y la plataforma Mundo U... Eh, ...Mundo U es la plataforma audiovisual... ...del Consejo Interuniversitario Nacional... Eh, okay. ...y a través de Mundo U... ...varias universidades del país... ...que tienen plataformas audiovisuales... ...o canales de, de televisión... Eh, realizan producciones para Mundo U. Eh, en el caso nuestro de Unam Transmedia, eh, prácticamente desde nuestra creación eh, hemos este, estado trabajando con Mundo U en varias producciones de, de diverso tipo: eh, producciones nacionales, producciones propias que integran la plataforma, bueno, de diversa índole. Y en esta oportunidad eh, es diferente la coproducción. Es, es, eh, más ambiciosa, es una coproducción que realizó Mundo U con el canal Paca, Paca para que cada universidad que integra Mundo U produzca un capítulo de esta serie. Uh -huh. ¿Es la primera vez que se hace así algo federal o ya se hizo una experiencia? Con... Eh, han, han habido otras experiencias, uh -huh. eh, también se hizo una experiencia similar eh, con Deporte B, que es el uh -huh. canal de deportes, eh, pero quizás esta sí es la primera vez que también se trabaja con, con las infancias, digamos. Uh -huh. Eh, y con una, una apuesta muy grande en publicidad, en promoción que tiene que ver con eh, la llegada que tiene Paca Paca que es un canal que tiene más llegada por ahí que, que otros digamos. Uh -huh. eh, ¿Y de bueno, qué se trata la serie en sí? Muy ¿Qué? bien, eh, es una serie de gastronomía uh -huh. ¿sí? eh, son capítulos cortos de siete minutos donde cada universidad, digamos, cada capítulo tiene una protagonista o un protagonista, un niño que... Eh, ...nos cuenta una receta de un, un plato de comida... Uh -huh. eh, ...generalmente un plato típico... Eh, ...o un plato que sea eh, importante para esa persona... Uh -huh. eh, ...los capítulos, todos los capítulos... ...están organizados en una estructura... ...en la cual está este, pro este protagonista... ...y una persona adulta que acompaña... ...o ayuda en, en lo que es la cocina... Eh, ...nosotros en ese caso eh, hicimos un casting... ...en el cual en ese casting de detectamos a, a Elo... Eh, Eloy Sanverini, que es nuestra protagonista ella vive en Puerto Esperanza y grabamos el capítulo allí uh -huh. eh, con una persona adulta que es Isabel, que tiene una, una granja agroecológica y en esa granja ellas cocinan el plato y entre otras temáticas que todos los capítulos tienen, bueno, él nos cuenta sobre el medio ambiente el cuidado de la selva y demás intereses Qué lindo, ¿no? Una experiencia interesante. Súper, súper linda. También para nosotros ha sido algo nuevo, eh, como te decía, un poco lo que es el trabajo con infancias, que si bien hemos tenido algunas experiencias ya, porque durante varios años eh, algún equipo de aquí de una Transmedia trabajó en, en, en convenio con lo que era Infinito por descubrir, un uh -huh. espacio que funciona ahora en el Parque del Conocimiento y trabajamos ahí con varias infancias, haciendo talleres. Eh, pero esta es la primera vez que llevamos adelante un producto de televisión y que, la verdad que como dijiste, es una experiencia muy linda, tiene otra forma de trabajar, también otros tiempos que implican el respeto a los niños, a las niñas, el tiempo que ellos tienen que aprender eh, los discursos, digamos, los guiones, y nosotros buscamos una forma de que de no construir un guión estructurado, sino de claro. trabajar algunas líneas temáticas Ajá. y ellos construyen el discurso, claro. un, un poco entre lo que es improvisación y un, un juego actoral previo, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Y para ustedes, en particular el grupo que integró este trabajo, ¿qué significa a nivel profesional, a nivel también de la universidad? Eh, ¿Qué significa esto? Bien, eh, es, es muy importante realmente, es notable, eh, en lo particular a la Universidad Nacional de Misiones me parece que le permite la visibilidad en otros espacios, eh, en, una, en una pantalla nacional y federal importante como la que es Paca Paca, le permite una, un reconocimiento a nivel nacional. En la experiencia tanto de la institución, una transmedia y personal de cada uno de los equipos también, eh, porque estos eh, estos proyectos que apuntan a estas pantallas nacionales tienen una determinada eh, cantidad de exigencias que quizás eh, en la cotidianidad no, no, no se ponen en práctica. Eh, Cuanto lo que es sonido, imagen, postproducción, bueno, eh, si bien hacemos esos, esas experiencias, en este caso podemos considerar que estamos un escalón eh, más arriba en lo que son las exigencias audiovisuales. Claro, son dinámicas diferentes, me imagino, ¿no? La forma de trabajar... De... Buenos Aires no es lo mismo que la realidad de Misiones, sí, son otras realidades Totalmente eh, eso es cierto y, y de igual manera tenemos cierta la libertad uh -huh. o sea, hay una estructura en, en cómo está pensado el programa eh, nosotros armamos nuestro guión uh -huh. nuestro, pensamos las locaciones eh, el equipo con el que grabamos es un equipo totalmente íntegro de aquí del canal de, de UNAM Transmedia uh -huh. eh, y nada, se realizó el rodaje en fueron dos o tres días, eh, luego algunas voces en off que se agregan y durante todo este año, ya, si bien el producto estaba hecho, se hacen ajustes de postproducción ¿no? Hasta que si final, finalmente se emitió ahora, digamos, uh -huh. cuando ya otras universidades también terminan y presentan en cada uno uh -huh. su programa. Ya se emitió, eh, ya fue el estreno la semana pasada. Así es. Y, pero hay repeticiones, ¿no? Sí, eh, el lunes de la semana pasada comenzó a emitir, se estrenó la serie. Sí. Eh, nuestro capítulo, que es el capítulo 3, eh, se emitió el miércoles. Uh -huh que de, de igual manera, si bien tiene repeticiones, ya está disponible en, en el canal de YouTube de Paca Paca. Si uno busca muchas manos en el plato, aparece la, la, la lista. Uh -huh. eh, también se va a publicar bueno, en el canal de YouTube nuestro, así que también se puede ver ahí o en las repeticiones, que bueno van a ir teniendo eh, uh -huh. cierta continuidad. Uh -huh. ¿Y quiénes estuvieron trabajando? Del equipo. Muy bien, es una buena pregunta porque me parece importante nombrarlos sí. a todos, si bien yo aparezco acá, pero esto no, no es posible si no, si no se cuenta con ese equipo sí. íntegro. Eh, Matías Barrientos fue el productor eh, y Hernán Casaniga, el productor ejecutivo, que en el momento que nace el proyecto era el secretario general de extensión, uh -huh. eh, Gonzalo Barbieri, eh, Andrés Cáceres Vigo. Eh, Guido Ayosa y Belén Medina fueron el grupo de aquí del canal uh -huh. eh, Gustavo Cuba, bueno también nuestro chofer que también eh, por más que alguien es chofer participa en ese momento claro. en muchas cuestiones que hacen al grupo humano, uh -huh. que hacen a, a la conexión eh, emocional quizás con la persona y con los niños, que también es muy importante eh, esa conexión digamos, con, con las personas uh -huh. y quiero destacar que también debido a la distancia al ...tener a nuestros personajes en Puerto Esperanza... Eh, ...trabajamos con Sabina Bus... ...que es una productora local... Eh, quien se encargó de ayudarnos un montón con todo lo que fue el trabajo previo, con preparar ciertos eh, juegos lúdicos con ELO uh -huh. y detectar las locaciones. Bueno, eh, con ella eh, organizamos todo lo que fue el, ya la previa al, al rodaje. Claro, pues si no tenían que ir y venir todo el tiempo, era como es muy right. agotador, ¿no? Sí, es eh, como vos decís, quizás uh -huh. agotador, pero también implica más recursos claro. económicos y traslados, sí. más otras tareas que uno lleva en la cotidianidad del día a día en, en la televisión, ...se podía hacer un poco más complejo. Claro, eh. y, y durante esos dos o tres días que me dijiste eh, que grabaron... ...ustedes estuvieron allá, eh, estuvieron, quedaron, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, paramos eh, sí. justamente a dormir en, en esa misma granja... Eh, ...bueno, fueron jornadas bastante largas... Sí. Eh, eh, ...lo creo que lo grabamos fue justamente en febrero, me uh -huh. parece, del 2021... Eh, ...así que fueron jornadas bastante largas e intensas... ...pero teníamos que aprovechar ese tiempo de estar uh -huh. allá... Eh, y bueno la verdad que ELO fue fundamental uh -huh. eh, más allá de que es la protagonista como eh, su forma de ser, su carisma y su simpatía fueron fundamentales también para, sí, para aparte este Aparte una nenita de 7 años que vos así, tiene un talento increíble. Eh, pero... tiene, un, tiene un talento súper <risa> cuando hicimos el casting sí. un año anterior eh, bueno, vieron varios, varios niños uh -huh. que, y ¿Sí? niñas que realmente nos parecieron eh, muy agradables, pero bueno, cuando vimos el casting de ella realmente ya nos pareció que era la persona fundamental. Uh -huh. Y eh, nosotros elegimos eh, no hacer un plato tradicional, uh -huh. eh, sino que nos, tratando de, de, de generar este vínculo con la persona, hicimos un plato que es un plato personal para él, uh -huh. ella cocina el chin, ...que es un, un plato que le cocina su mamá... Ajá. ...entonces elegimos que ella nos enseñe a hacer el chin... ...que es un plato significativo para ella... Ajá. ...y no quizás un plato... Eh, local sí, pico, o regional ¿y, y qué, qué es el chine? ¿Qué el chine es básicamente pollo con curry Ajá. pollo, arroz y curry y bueno, ella enseña la receta uh -huh. a Isabel, que es la persona adulta que, le, uh -huh. que es la dueña de esta granja que le va a ayudar eh, a hacer el fuego a tener ciertos cuidados que por ahí, por ejemplo, el claro. manejo de cuchillos o de determinadas cosas Claro. le claro. enseña a hacer el fuego, juntar ramas y bueno uh -huh. y en, en eso ellas conversan sobre el medio ambiente y el uh -huh. cuidado Así que bueno, para los que se perdieron el estreno pueden volver a verlo en las repeticiones o buscar en la lista de YouTube. En la lista de YouTube probablemente sea lo más rápido, lo sí, más práctico, sí, sí. Eh, que ya está en el canal de YouTube de Paca Paca, entonces se busca como muchas manos en el plato, uh -huh. el nuestro es el capítulo 3, eh, pero bueno, toda la serie también es una serie muy interesante, uh -huh. toda la serie tiene la misma estructura uh -huh. donde está este niño, niña y eh, un adulto que le va a ayudar a, en la uh -huh. cocina. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Jero bueno, por contarnos esto y por la experiencia y también por, por traernos todos tus conocimientos. Bueno, muchas gracias por eh, la oportunidad también de conversar y contar cómo fue todo el proceso uh -huh. y también todo el equipo que integró esto. Y eh, como vos lo decías al principio en, en una de tus preguntas, sí. es importante para el canal de la universidad sí. y para sí. la misma universidad uh -huh. porque nos permite eh, visibilizar el trabajo que realizamos. Uh -huh. Es un reconocimiento valioso. Dale, gracias. Bueno. Bueno, Jerónimo Cabasi hablando entonces de Muchas Manos en el Plato, esta serie, eh, capítulos que integran las universidades nacionales, eh, así que bueno, lo tenés disponible en YouTube de Paca Paca si querés ver. Ya regresamos, una pausa y estamos de vuelta con Al Día. Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Al Día, primer programa de este ciclo 2023 con mucha información, Florencia. Así es, y bueno, varios entrevistados con diferentes temas, como siempre la propuesta del informativo de la televisión universitaria. Eh, tuvimos el repaso de lo que fue eh, la llegada del presidente aquí a la Universidad Nacional de Misiones, también lo que son los comedores, las becas que están en plena vigencia para todos los estudiantes. Además, otros temas que tienen que ver con producciones eh, de aquí de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, y también destacable lo que mencionaba la rectora, Alicia Boren, sobre todo este trabajo que se desarrolla con la Nación en materia presupuestaria, la cuestión de las becas, también lo, lo decías Florencia, lo hablábamos con Alexis Janssen, y en, en función a lo que es esta incorporación de tecnología también, Margarita Laseski nos brindó todos los detalles de cómo va a funcionar esta nueva instalación. Uh -huh, así es. Bueno, los esperamos mañana, les agradecemos por acompañarnos, como siempre, en este programa informativo de la televisión universitaria. Gracias Jorge. Muchas gracias, bueno, a Bueno, un mañana. gusto compartir este espacio. Un placer, gracias equipo de UNAM Transmedia, nos vemos mañana.